Hola, buscadores. La frase de esta semana dice, la felicidad es como las olas, volverá a llegar. Las olas van y vienen, ¿verdad? Se van, luego vuelven. Vale. La felicidad, hay un error común en el que caemos la mayoría, es, y es el de pensar que la felicidad es algo que puedes alcanzar, y una vez lo tienes... Se va a mantener para siempre. Como eso del, y comieron perdices y fueron felices para siempre. <risa> eso es falso, ¿vale? Eso no existe. La felicidad es un estado de ánimo en el cual te encuentras bien, estás alegre, ¿vale? Estás, sobre todo, en paz. serenidad paz, bienestar, ¿vale? Pero eso no se mantiene. Por muchas razones. Aunque fuera solo, porque no estamos solos en el mundo. Y al decir no estamos solos me refiero a que no estoy yo solo conmigo mismo, sino que hay otras personas a mi alrededor, en mi entorno, que son diferentes de mí y que por lo tanto van a causar cambios en mi entorno. Algunos me van a gustar, otros probablemente no. ¿Mm? Y hay el mundo físico es diferente de mí, por lo tanto, habrá momentos en que hará una temperatura agradabilísima, para mí otros en que era frío, otros en que era calor, lloverá, granizará, etc. Hay momentos, por lo tanto, del mundo físico que no me van a gustar, no voy a ser feliz en ese momento porque me va a molestar. Sí que hay un estado que se puede conseguir y que puede llegar a ser permanente, y lo digo así, puede llegar a ser, ¿vale? Que es esa felicidad de paz y serenidad internas. Pero en el nivel normal en el que nos encontramos nosotros, la, esa serenidad se mantiene un tiempo y luego viene algo que la sacude y la pierdes esa serenidad y paz interna. Luego puede volver a venir. Cuanto más trabajas en ese camino, sí. Más, eh, digamos, eh, tiempo puede durar esa felicidad, esa paz interna. Pero de entrada hay que tener en cuenta y aceptarlo de esa manera que la felicidad es como las olas. Viene y se va. Y luego vuelve a llegar, claro que sí. Y luego se volverá a ir y luego volverá a llegar. Si tú te lo planteas de esa manera, no te frustrarás frustrarás tanto cuando se va y pierdes esa felicidad que habías conseguido por alguna razón, sea el tipo de felicidad que sea, ¿de acuerdo? O sea, de entrada, contad con eso. La felicidad va y viene y no te rompas la cabeza ni te frustres por eso. Acepta que el mundo es variado, el, tu entorno va cambiando y que hay determinados momentos en que no puedes ser feliz. Que conste que sí se puede, pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, a medida que llegamos a la segunda iniciación, segunda y tercera iniciación, en las cuales tú ya controlas de verdad tus emociones, que son las que normalmente nos provocan los vaivenes de felicidad e infelicidad, prácticamente siempre va por ahí, y una vez ya tienes eso estable, raramente pierdes ese estado de serenidad interna. Pero primero tienes que llegar a ese nivel y, bueno, si buscas vídeos sobre lo que son las iniciaciones, que ya tengo más de uno, y qué representan y la dificultad para llegar, etcétera, a tenerlas, pues ya te darás cuenta de que de momento, confórmate con que las olas van y vienen. Si tenéis dudas, preguntas en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo.